Bueno, bueno, me alegra que otra vez estés aquí. En esta segunda lección de este maravilloso curso te voy a explicar dos herramientas que son como compañeras como uña y mugre. Estoy hablando de la herramienta Zoom y la herramienta mano. Estas dos herramientas las podrás encontrar aquí en nuestra cajita de herramientas, la Zoom y la herramienta mano. Y te explicaré a cómo usarlas de manera correcta. Entonces, la primera que te voy a explicar es la herramienta Zoom. Para utilizarla, sencillamente damos un clic y cada vez que nos queremos acercar damos un clic, de esta manera. Por ejemplo, nos acercamos mucho, ahora nos queremos alejar, le oprimimos ALT y de esta manera funciona. Pero entonces, por ejemplo, nos acercamos mucho, pero queríamos era ir al otro ojo, entonces nos pasamos a la herramienta de mano y de esta manera nos pudimos mover al otro ojo. Esta sería la manera correcta, pero no tan eficiente. Entonces para poder movernos más rápido te voy a enseñar dos shortcuts o atajos. Entonces el primero es el de zoom que se activa con la tecla Z y oprimiendo ALT podemos alejarnos y si lo dejamos de oprimir podemos acercarnos y para movernos con la mano tenemos dos opciones. La primera es con la letra H, oprimiéndolo una vez y la segunda es con la tecla de espacio. Si queremos eh, volver al archivo a la normalidad, sencillamente oprimimos clic derecho y le damos en encajar a pantalla o también tenemos opción de 100% y 200%. De esta manera se utilizan estas herramientas de navegación. De esta manera finalizamos también pues esta lección y espero te haya gustado muchísimo y te invito a ver la siguiente lección y a suscribirte a este canal si te ha gustado este contenido.